Zamora Chinchipe, ubicada al suroriente de la Amazonía ecuatoriana, cuenta con innumerables encantos naturales, como el río Bombascuro, el Parque Lineal Zamora, el Parque Nacional Podocarpus, la Cascada Velo de Novia, entre otros sitios de singular belleza. En estos lugares podrá disfrutar de hermosos paisajes y emprender caminatas por senderos naturales, donde se aprecia su abundante riqueza de flora y fauna. Allí podrá admirar varias especies de mamíferos, aves, insectos, entre otros. Y para el descanso se pueden visitar hosterías como el Arenal, Cuna del Sol, Castillo Real, que ofrecen espacios cómodos y agradables en un ambiente natural. Bueno, como yo he sido una persona migrante, antes, antes cuando yo vivía aquí en Zamora pues era bastante atrasado, Ecuador... ...entonces he regresado a los 17 años acá a Zamora... ...y me encuentro con una transformación diferente... ...las buenas carreteras... Eh, ...como le digo con señalizaciones... Eh, ...el buen turismo... ...muy bonito, muy elegante... Eh, ...también queremos invitarlo también a los turistas... ...que vengan a ver las cascadas, las aves... Las, eh, ...la vegetación al menos en el Alto Nangariza... ...que es una belleza. Zamora Chinchipe cuenta con varios atractivos turísticos un rico legado arqueológico y una inconmensurable biodiversidad, sin dejar de mencionar su variada y apetitosa gastronomía. El turista podrá degustar de exóticos platos y bebidas, como ancas de rana, tilapias, caldo de gallina criolla, leche de tigre, melcochas, muquingues, la tradicional agua de hojas de guayusa, entre otros. Nosotros siempre estamos invitando que vengan, que vengan a conocer nuestra tierra, que es tan hermosa, estamos invitando que vengan, que ahorita ya la vía está buena y que vengan a hacer turismo, si eso queremos, que el turismo salga adelante, progrese, ¿no? Para acceder a estos rincones se debe recorrer el tramo vial Namírez-Panguinza, Centinela del Cóndor, Zumbi y Chanzatza de la ruta E45, que forma parte del proyecto emblemático de la Troncal Amazónica. Durante el trayecto podrá admirar también la belleza del cantón Yantzaza. Su nombre es de origen shuar y significa Valle de las Luciérnagas. Cuenta con un clima cálido y se lo considera como la capital comercial de la provincia. La construcción y mejoramiento de esta arteria vial ejecutada por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas permite la conectividad entre siete cantones, Zamora, Yacuambi, Yantzaza, Centinela del Cóndor, Paquilla, Nangaritza y el Pang. Esta importante obra ha potencializado la actividad turística, agrícola, ganadera y minera de la zona.